Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida y bienvenido a Almas en Conciencia, un programa creado, generado para ti, para que puedas encontrar toda esa luz interior que reside ahí. Justo ahí, cuando nosotros guardamos silencio, nuestra voz realmente surge, nuestra verdadera esencia sale a florecer. Eh, pues. Como cada miércoles a las 7 de la noche estamos teniendo estos encuentros de meditación. Llevamos eh, como, yo creo que sin mentir, ya son como 4 o 5 años de meditaciones. Eh, y bueno, pues yo soy feliz siempre de, de poder estar compartiendo con ustedes, de, de poder llevar esto como un hermoso regalo y una contribución para ustedes para que puedan aprovechar toda la energía que los ángeles siempre desean estarnos enviando. El día de hoy vamos a dedicar una meditación bien eh, potente. Para eh, mejorar los temas económicos, poder trabajar con la parte económica y poder liberar ciertas situaciones que nos estén bloqueando en, en temas económicos. Eh, vamos a poner toda nuestra intención en, en poder mejorar en ese sentido, en poder reconocer la abundancia que ya reside en nuestro interior y que, bueno, pues eso realmente pues a nosotros nos pueda contribuir y que nosotros, bueno, pues estemos, estemos mucho mejor en ese, en ese tema. Gracias eh, a todos los que el día de hoy, bueno, pues aquí ya me están enviando saludos. Estaba tratando de leerlos, pero enseguida me mandó este. Los mensajes, así que eh, los leeremos al final por ahí, este gracias a todos, ya, ya vi algunos mensajes, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar con, con esta, esta hermosa meditación eh, que nos va a ayudar a conectar cada vez más eh, siendo más conscientes de nuestra propia abundancia como, como les comentaba y que bueno, pues esto eh, nos siga ayudando, nos siga ayudando a crecer en mayor conciencia, en reconocer toda la luz que hay en nosotros y que se disipen todas aquellas eh, nubes que no nos están permitiendo ser conscientes de esto. Eh, hay algunas eh, situaciones o movimientos energéticos que sí se están dando eh, en cuestión de, de energía solar, entonces es por eso que también quiero aprovechar este tiempo y este momento para precisamente trabajar con esa energía del sol, potencializarla y utilizarla a nuestro favor entonces vamos a estar abiertas, abiertos receptivos a toda esta energía a este flujo energético eh, que nos está llegando y que bueno pues es vamos a tomarlo para nuestro mayor alto bien y bueno pues ahora sí te voy a pedir que por favor eh, que coloques de manera recta, que tu espalda esté recta, puedes estar recargado en una pared, en una silla, eh, puedes estar en flor de loto en el suelo. Eh, o sobre un tapete de, de yoga o en tu sillón eh, pero el punto es que te mantengas sentada sentado y que eh, la posición de tus manos esté sobre tus muslos a la mitad de tus muslos con las palmas hacia arriba en posición de recibir vamos a poner nuestro corazón justo nuestra mente nuestras emociones en, en ese sentido en poder recibir entonces ahora sí te voy a pedir que por favor si Cierras los ojos. Mantén los ojos cerrados y vamos a iniciar con nuestras respiraciones profundas. Tomando aire. Sintiendo y concentrándonos cómo este aire recorre nuestro cuerpo. Inhala y exhala. deja que el aire recorra tu cuerpo y vamos a llevar cada vez más conciencia a todo nuestro organismo, a todo nuestro cuerpo vamos a vigilar que desde la punta de nuestros pies hasta la punta de nuestra cabeza nos mantengamos relajados mientras tus inhalaciones y exhalaciones son lentas, suaves y pausadas Imprime amor en esta conciencia. Ve recorriendo tu cuerpo. Tranquilamente. Observa. Haciendo este recorrido, vigila que todos tus músculos se encuentren relajados. siente como una comodidad y un bienestar te están envolviendo a partir de este momento mantente inhalando y exhalando suave pausado y profundo vamos a enviar este mensaje a todas nuestras células que van a elevar su vibración Y con la amorosa ayuda de todos nuestros ángeles de contribución de luz, todos los servidores de la conciencia más alta y elevada, nos asistan para este momento y esta meditación. Nos permitan entrar en este orden, en este flujo divino, en este recorrido de nuestro ser. En poder conectar con lo más profundo de la conciencia de tu ser. Que te permita entrar en esta conciencia pura y divina. Imagina, siente y visualiza que alrededor tuyo se encuentran unas pequeñas chispas en tonos dorados. Son ángeles de la cuestión angélica de manifestación del arcángel Uriel. Que con este amoroso y hermoso llamado vienen hacia nosotros. Nos asisten, nos ayudan. Nos ayudan a manifestar la voluntad divina en la tierra. Y reconocer que estamos unidos a Dios y a los ángeles para poder manifestar los sueños, deseos, en nuestro mayor alto bien. Reconocemos nuestra naturaleza creadora. Conforme vamos entrando en nuestras respiraciones, vamos sintiendo esa profundidad. Encontramos ese punto y esa chispa de nuestro interior con la ayuda de nuestros ángeles. Nos es fácil acceder a él. Nos es fácil acceder a esta energía, a esta conciencia. La energía de los ángeles se manifiesta en nuestro ser, en nuestra esencia divina. Nos permite entrar en esta profundidad, en esta esencia y la dejamos ser nos concentramos en sentir cómo los ángeles nos guían hacia ese punto de origen de nosotros mismos nuestro espíritu nuestra conciencia más pura y divina se comienza a manifestar a nuestro alrededor y nos vamos llenando de esa fortaleza nos vamos llenando de toda esta fuerza creadora sentimos las oleadas y la cascada de energía que los ángeles nos guían para poderla absorber en todos nuestros campos físicos, en el plano emocional, para liberar todas las emociones, sentimientos, juicios que tenemos con respecto a recibir la parte económica, las situaciones que vienen de generación en generación repetitivas repitiéndose una y otra vez en mi familia con la ayuda de estos ángeles se libera nos da ese impulso para salirnos de ese molde dejamos ir aquellos moldes aquellas limitaciones En donde sentimos, creemos que el dinero no es importante, o que el dinero es complicado, o que el dinero separa a las familias, o que el dinero solamente se consigue a través del esfuerzo. Y por más que te has esforzado a lo largo de tu vida, nunca has visto fin. Vamos a pedir que todos esos aspectos que aún no hemos sanado con respecto al dinero, estos amorosos ángeles se encarguen de guiarnos a sanar. Cualquier aspecto consciente e inconsciente que yo tenga con respecto al dinero lo puedo sanar. En este campo energético que los ángeles han creado para mí, con la energía de este Rayo de luz muy similar al sol. Recibo toda esta energía. Imagina, siente y visualiza que un rayo de luz atraviesa el lugar en donde estás para llegar justo al centro de tu cabeza, iluminándote. Llena tu columna vertebral de toda esta luz, de toda esta conciencia. Es un punto energético que proviene inclusive hasta del sol toda la energía pura de este rayo ayuda a manifestar todo lo que nosotros deseamos cumplir nuestras metas con total facilidad Y dejamos ir el trabajar duro para poderlo lograr. Soltamos y dejamos ir. Toda esa energía vieja y obsoleta a través de los rayos del sol, de esta luz, nos ilumina. Y nos manifiesta la verdad que siempre hemos sido abundantes. Siente cómo tu corazón se expande, se calienta y te posibilita para cumplir tus sueños, tus deseos más profundos. Todo lo que has postergado por la falta económica, la salud, el amor, el dinero, el tener más dinero. Toma una respiración profunda llenando abdomen y pulmones. a partir de este momento te es entregada una llave una llave de luz que será utilizada para la tierra a través de los ángeles de la hueste angélica del arcángel Uriel podemos sentir lo poderoso que es nuestro espíritu Sentimos irradiar y cargar toda esta energía en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestras células. Se activan, se regeneran, se reconstruyen, se alivian, se expanden, se conectan. Somos creadores, somos la expresión de muchas posibilidades que con esta llave estás recibiendo. Tienes el permiso de crear una realidad distinta. Estás totalmente capacitada, capacitado para crear esta realidad que tanto esperabas y deseabas. Te das cuenta que se ha apartado de ti una sombra. Una sombra que estaba llena de miedo, de ideas negativas, juicios e ideas, creencias negativas. Y recuerdas que tu espíritu es totalmente divino, creador. A través de esta llave se te recuerda el don que se te dio antes de nacer, el poder de manifestación que tienes. Y ahora, a partir de este momento, eres toda la manifestación de tu espíritu, de tu ser que conecta con el amor más puro y elevado y creas un mundo a tu alrededor completamente sanado. Experimentas a partir de este momento día a día la sanación. La alquimia en tu cuerpo es totalmente transformada y puedes ayudar a transformar a otros. Los cambios son positivos, es seguro cambiar y todo se produce a partir de ahora. se produce libre libre de miedos, libre de creencias negativas libre de todas esas dudas que tenías con respecto a avanzar hoy recibes esta llave de luz que te abre las puertas de la manifestación recordándote Todo aquello que te hace ser feliz, puro, pura, plena. El amor, la abundancia, el éxito, la salud son tuyos. Es toda tu alegría. Recíbela. Tu voluntad está sincronizada al mayor, alto, puro bien. Nos vamos a quedar unos minutos recibiendo toda esta energía. Si tienes algún deseo en específico es tiempo y momento de pedirlo y siente cómo los ángeles con sus rayos solares se están envolviendo a tu alrededor llenándote de esta magia pura de esta conciencia de manifestación y cómo tu ser resplandece ahora Esto es tuyo. Tú eres esto. Hazlo consciente. Y pide. Desde esta magia pura y divina. Vamos a sentir cómo poco a poco toda esta energía se va apagando, dejándonos esta sensación de bienestar, de calor, de paz, de gratitud, de amor. Vamos a sentir cómo esta energía se va diluyendo entre nuestros dedos para poderla absorber la mayor cantidad posible y que se quede con nosotros toda esa energía positiva que los ángeles acaban de otorgarnos regalarnos vas a colocar tus manos tus palmas en forma de oración y la vas a llevar a la altura de tu pecho agradeciendo este momento este instante este tiempo Dando las gracias a todos los ángeles, arcángeles que estuvieron presentes manifestándose, ayudándonos con nuestros deseos, ayudándonos a sanar y llevando esta sanación a la tierra. Agradecemos a todos los seres de luz que se manifiestan desde la verdad, desde el amor consciente. Agradecemos. Este hermoso regalo que nos otorgan. Gracias, gracias, gracias. Toma una respiración profunda, llenando tu abdomen, pulmones y vas a exhalar soplando. para terminar de descargar toda esta energía. Una vez más, vuelve a repetirlo. Inhala y exhala soplando. Una vez más, inhala. y exhala, sopla, vas a descansar tus manos, vas a dar las gracias a toda esta energía manifestada en tu ser y cuando estés lista, listo, me vas a avisar regalándome muchos corazones Para saber que terminaste de hacer tu meditación aquí conmigo. Y me avisas. Por acá, gracias a Crisanta, a Cristina Rosales, a Ivonne que estuvieron presentes. Déjame ahí también tus comentarios, cómo te sentiste con esta meditación, qué tal te pareció. Escríbeme, por favor, por ahí, eh, cómo te fue. ¿Te recuerdo? Ok, eh, sí. A, te voy a eh, comentar que el día de mañana no va a haber mensajes eh, del oráculo y del tarot. No hay mensajes. Eh, vamos a tener que cambiarlo. Ya les estaré avisando eh, ya bien con el horario nuevo que vamos a tener. Espero que les pueda acomodar y que me puedan ustedes acompañar. Pero lo vamos a mover eh, algunos días. Entonces eh, voy a tomar yo un curso y pues eh, se mueve un poco con esto, pero ya saben que nunca los abandono así que eh, siempre va a buscar la manera de, de poder eh, apoyar en ese sentido y bueno pues por acá Claudia Reyes Luna Barrete, gracias gracias por estar siempre presentes acompañándome y si tú bueno te voy a recordar que eh, si las vas a ver por YouTube por favor también regálame manita arriba en esta meditación y regálame corazones eh, en los comentarios y bueno, pues te recuerdo mis redes sociales, Margarita Mercado, así me puedes encontrar. Si tú deseas alguna sesión, terapia eh, de tarot sanación, de lectura de registros akashicos, con todo gusto podemos tenerla. Así que eh, gracias por acá a Patricia Salinas también que, que me está acompañando. Gracias a Gaby Navarro. Dice que vieron aquí la llave en forma de corazón. ¡Qué padre! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que así haya sido eh, tu llave de corazón! ¡Qué precioso! Gaby Navarro. Me da mucho gusto. ¡Qué padre! ¡Qué lindo! Eh, por ahí ya seguiré leyendo eh, sus comentarios. Muchísimas gracias, de verdad, eh, por estar presentes. Y bueno. Ahora sí me despido, que pasen una excelente noche y como siempre deseo que un ángel te lleve bajo sus alas, te cuide, te bendiga, te proteja, te llene de luz, de inspiración divina, que te llene de abundancia y prosperidad como nos manifestaron en esta ocasión y que también eh, tu hogar esté plagado, lleno de ángeles, que te llenen de luz, de inspiración divina y que cualquier persona que pise tu hogar sane sane simplemente por estar ahí presente. Gracias a todos y nos estamos viendo próximamente. Un abrazo, bendiciones, bye bye.